Con la coleta ninja tú. <risa> vale, hemos ganado. Hemos ganado el primer partido. Nuestra primera victoria en el partido ha salido de salud y exclusión entre la gente. El bueno de Harry, tío, si es que es una máquina. Hostia, ¿qué hace más cherano aquí? El jefecito. ¿Cuánto pides? ¿Nos pillamos macho o qué? ceder ahí a muerte. Vamos a ver. No, no, no, no. Si ¡Sí quiere, si ¡Sí quiere. Nos piden que aumentemos el salario anual. 834. Vale, vale. Sí, sí, sí que puedo, eh. Macharano Ya está aquí Macharano Vale, vamos a ponerlo por... Por Malsa. Aquí está el jefecito. Ole, tenemos a Mascherano ya. Tenemos a tú. Hostia, primer partido y de Copa del Rey, eh. Contra el, contra el Rayo, tío. Uah. Pues hay que ganarles, eh. Hay que ganarles. Nada no, mía, isco a la Juventus, chaval. No acabo de verte refilado. Vamos para allá. Curry Wiener! Ahí estás. Está ¡Ahí te he visto! Deporte, ¡Buah! ¡Pah! ¿Qué haces, Merkel? ¡Tío! No, tu gol! ¡Joder! Pero no. Casi, tío. Estaba solo el cabrón, ¿eh? Estaba solo el cabrón. Es lo único que me jode. Oh. Dale, Biner, dale. ¡Vamos, Macharano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bestia! ¡Ernest es una bestia! ¡Ernest es una bestia! ¡Es una bestia, Ernest! ¡Qué máquina! Yo es que pensaba que se la quitaba, segundo, tío. La con los pies. Es que así es <ríe> Me mostré un poco de suerte también todo, digo. 1-0 de puta madre. Brutal, ¡Bestial! Estamos laterales se incorporan al ataque. Es Ahí la estás. Bueno, es una treta, realmente, para mantener a los para Dale. Quítasela. No. ¡Así diría! Dale, eh. Uff, qué taconazo. que qué conozco. Vamos, Joaquín. Vamos, Joaquín. Ay, Joaquín. Y Merkelans, tío. Un momento. Oh, quería la última, tío. Primer tiempo. No sé cómo daré, ¿vale? No sé si cortaremos aquí. ¿Enseñaremos esto? No, no sé, ¿vale? No tengo ni idea. Pero bueno, de momento tienen más posición ellos, pero han tirado una vez a puerta. Hemos tirado peces nosotros. Vale. Ah, ¡No! Falta, falta en ataque, falta en ataque. ¡Ah, no! ¡Falta para nosotros! ¡Hostia, el mamotreto que nos han puesto! Eh, yo quiero que tire Harry, ¿no? Pero. Que Viner también las tira. ¿Cómo ha pasado, chaval? ¿Cómo ha pasado eso, tú? Es demasiado larga para su compañero. La manda arriba. Está explotando ese carril derecho. Golpea el esférico hacia la frontal. Creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival es la única solución que se les ocurre. No. Te doy toda la razón, Carlos. Nada es no. darse de cabeza contra un muro. Ocasión clara. Hola. No. ¡Fua, tío, la, De la que nos hemos salvado, chaval. Oh. Jode con el Rayo, tío. Está jodido el Rayo, ¿eh? Vamos. Oh. Intentará desesperadamente no recibir un gol ahora, al contrario que en los últimos partidos. Dale, dale. ¿Conseguirá recibir ese balón? No conseguimos que entre aún, ¿eh? ¿Qué pasa? Se me ha demarcado solo. ¡Jo, puta! Oh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Sira gol! Fuera de juego! ¡Hostia, qué putada, tío! Yo que cobra falta. Ah, tío, sí estaba he hecho, colega. Pues ya está, partido sentenciado, ya. A quien teníamos Alvaro Rey. El portero saca el largo. Vale. Ole. No, hombre, no. No hubo falta. Un balón largo buscando. Dale. ¿Qué dices, tío? ¿Pasas el de abajo que está corriendo? Hace unas movidas, tío. Ya está, ya está, GG. Hemos ganado el partido. Partido de ida ganado de puta madre. Vámonos. Así que nada, yo creo que queda tiempo, 47 minutos, para hacer un vídeo entero. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo gameplay de nuestra Liga Master. Con el mata gigantes, y vamos a buscar el golaco. Ahí está. Así que nada, muchas gracias por pasaros en el directo, por dejar vuestro like y suscribiros al canal, ya lo sabéis. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Hasta luego.